Llevo mi cabello de esta manera porque en el 2015 tomé la decisión de aplicar una alisadora. Era una alisadora de niños, entonces yo me apliqué la alisadora, me quedaron así unos crespitos, como poquitico. Me fui a Cartagena y me di cuenta que el cabello crespo era hermoso, y yo dije: No, Dios mío, o sea, si el cabello me quedó así con este alisador, ¿cómo será más adelante? Bueno, tomé la decisión, no sé qué. Pasé un tiempo así, luego cuando conocí diferentes videos de, del cabello me di cuenta pues que la alisadora no era tan buena entonces dejé de usar alisa, alicer y empecé a aplicarme productos naturales mascarillas y todo eso a raíz de eso me tocó cortarme el cabello porque pues ya no quería usar alisadoras pero pues cuando va creciendo el cabello la raíz se ve un poquito chuta entonces yo dije no, hay que mejor cortar después de cortar lo dejé y... Pues aquí está el cabello otra vez, ya creciendo después de tanto y así vamos.